Y, y más si es cumpleaños aunque me ha dado pereza salir a las 7 de la mañana por el temporal que se avecinaba y la nube esa con pocas amigas que, se ve, que me ha perseguido y ha saltado alguna lluvia pero al menos unos 30, 30, 30 y poco kilómetros es un buen entreno y buena manera de testear las patas después de una aventura de la futura vida. Así que... 30 y pocos kilómetros y entreno al bolsillo. Seguimos sumando. Seguimos mejorando. ¡Vamos para allá! hacemos estamos en plena vía verde, saliendo de ojos negros, maravilloso esto debió ser una antigua estación, por lo que se ve derruida y el camino tapado por la gravilla pues me imagino que sería la antigua vía y aquí hemos llegado a un punto en que está cortado está restaurado, no sé si cortado para coches solamente ciclable para bicis si me aventuro podemos seguir el GPS indica por ese camino a la, a la izquierda y en unos metrillos nos incorporamos de nuevo no sé qué hacer si aventurarme si no llevara retraso hoy que al final he salido a las 11 de la mañana me aventuraría pero como lo que me interesa es adelantar kilómetros por haber salido tarde voy a hacer caso al GPS y y voy a tirar por donde me manda por lo fácil todavía nos quedan 200 kilómetros para disfrutar la vía verde los túneles los acueductos y todo así que vamos para allá vamos paralelos a la vía verde supuestamente cortada más atrás Desconozco si habrá habido algún tramo Que no estuviera accesible Pero por lo que parece sí, Aparentemente ciclable Es, o sea Ciclable se ve con su grava y con su todo Para coches evidentemente no Porque Todavía está medio restaurar El paso ferroviario La grava esa gorda Pero para bicis Mountain bike Al menos sí que puede pasar por ahí Así que si sí, si ve un acceso más adelante me la juego y sigo por aquí, aunque vamos paralelos, pero oye, hace ilusión seguir los pasos de la historia. El tramo que estaba cortado era ciclable, pero a continuación, por este tramo de aquí, no es nada ciclable. Es todo piedra gorda ferroviaria y no es nada ciclable. Está dejado tal cual, en plena restauración, así que hay que seguir por carretera desde Peracens a Santa Eulalia. Hay que seguir por carretera. La vía verde no es ciclable todavía, el tramo este. a la derecha, nos desvía la flecha bien señalizada, hacia la derecha, por un camino por pista, muy ciclable, muy divertido y un valle muy ameno. ¡Vamos allá! alguna maleza veo por ahí al fondo Además, no les habrá dado tiempo a hacer la poda en tiempos de COVID pero es igual, está bien acondicionado, buen firme para bicis MTB, gravel y 14 kilometrillos hasta cella. ahí llegaremos a las 2 y media y aprovecharé a comerme el bocata y estirar las piernas para seguir esta tarde otro ratillo más Saliendo de cela, a nuestra derecha el aeropuerto, el famoso aeropuerto fantasma, no tan fantasma porque está el, el aparcadero de aviones de Teruel. La verdad es que hacer entre semana una rutita como la vía de verde de ojos negros es todo un lujo, porque no me he cruzado con nadie, solamente he visto un par de furgonetas que, el, que han parado en, en Santa Eulalia y han tirado para adelante, me imagino, o se quedarán antes. Y está muy bien señalizada, la verdad. fondo vemos Teruel, a unos 8 kilometrillos que deben faltar, 20 minutos, y tomaremos una Coca-Cola, un poco de aperitivo, algo para coger energías, y escalar el puerto. tarde, 70 casi 70 kilometrillos y como el que no quiere la cosa, hemos empezado a ascender el puerto de Skandún, no sé si lo digo bien, no me acuerdo cómo se llama, y estamos en pleno puerto. Queda un kilómetro para llegar a Teruel, y la verdad es que es, es un puerto de 600-700 metros, bastante suave la verdad es que bastante más suave de lo que me imaginaba yo me esperaba un puertaco con el 7% de inclinación y que va no sé si es que el, la costumbre de las alforjas me siento como un peso en pluma incluso con bypacking pero vamos esto del bypacking es un lujo ligero como una pluma ...y autoabastecido. Así que nada, llegamos a Teruel... ...tomaremos un refrigerio... ...y afrontaremos la recta final de los últimos 30 kilómetros... ...antes de buscar sitio de acampar. Los paisajes... ...sencillos, humildes y maravillosos de tranquilo 3 kilómetros de la poblada de Valverde me he encontrado con un pedazo de refugio chiquitito, acogedor, buah, rural, bungalow rural. Ahí no hace falta ni montar tienda. Una mantita, para, una manta aislante, esterilla y saco. Y listo. Lástima que, que no tengo agua. O sea, ahora la misión es... Encontrar una fuente, un manantial, un riachuelo, algo que filtre el agua. Porque ya no es que me tenga que duchar, es que me muero de sed. Y me queda una, un curín en, en el bote. O sea, la vía verde es muy bonita, pero no hay ni una joya fuente en 77 kilómetros. Bueno, en 60, en 60 kilómetros. Porque los, desde los pueblos del principio... Desde antes de Teruel no he visto ni una fuente cercana, y ahora los botes ya van en mínimos. Así que nada, misión, buscar. su promoción y su y la información que existe sobre ello para iniciarse las aventuras en el cicloturismo o el senderismo está de lujo. Iba hablando, iba hablando y creo que acabo de dar con un pedazo de refugio. Vamos un momentito. Iba haciendo. Una, un vídeo de una reflexión ninja y justo he pasado por un refugio que está todo de booty la única putada que no hay agua para ducharme, a no ser que gaste uno de los botes pero... madre mía qué asco no sé si se aprecia con la cámara pero aquí... Está hecho un asco Encima creo que aquí hay visitantes Porque hay un panal en el suelo un, un enjambre Y fijo que aquí Tienen que haber hasta escorpiones Uf, no sé qué hacer Si estuviera más limpio me quedaba Pero... Creo que voy a tirar No estoy tan desesperado Si lloviera y hiciera tormenta, sí, me quedo Pero... A menos de 9 kilómetros de esa acción, Prefiero buscar otra alternativa... Que lo bueno de montañas vacías... Y la ruta de ojos verdes... Y la reflexión que iba, a venir, que iba a hacer ahora... Sobre los tipos de camino... Es que precisamente... Estos tipos de camino que no son tan conocidos... Como el camino de Santiago... Es que al no, al no haber tanta, tanta afluencia... Pues es más, difícil, es más fácil Buscar un sitio para acampar Y que no te cojan Porque los únicos, la única gente que pueda haber pues Los típicos que salen a entrenar A hacer running Y eso suele ser después del trabajo O a primera hora cuando ya se monta la tienda O el tinglao Así que nada Es un sitio precioso Pero el refugio está hecho una mierda De ahí la importancia Que hay que cuidar las cosas Y dejarlas Tal y como nos las encontramos, tal y como nos gustaría encontrar todas. Seguimos para adelante, a por cobijo y un poquito más de agua para ducha, si pues.